Antes de preguntarle a qué va a jugar o de qué, o buscando de qué determinado espacio, ¿por qué se demoró tanto que apareciera su sector político dentro de este nuevo frente que se llama la Unión Mendocina? Creo que es normal. En esta instancia, siempre que se arma un frente, eh, vos tenés en cuenta que cada partido tiene sus organismos internos, uh -huh. las comisiones electorales, las asambleas, los consejos directivos, y además hay que formalizar las actas donde se llega a un acuerdo... Todo eso es un tema administrativo que llega. Entonces, eh, es normal que esto ocurra en el partido, en el frente este que se ha armado. Realmente nosotros planteamos hace un mes y medio que queríamos un frente 100% mendocino, uh -huh. que no tuviera nada que ver con Cornejo y nada que ver con la Cámpora. Y la verdad que se consiguió. Esto para nosotros es un objetivo cumplido. Creo que la ciudadanía mendocina va a tener una nueva alternativa. En, en este año Jorge, y e, interrumpiéndolo un segundo cuando dice objetivo cumplido vamos sí. a números ¿qué número en la PASO sería un objetivo cumplido? ya que no sé, en no, eso ya depende de los mendocinos ¿no tiene eh, un piso que diga este no es el sé. que convence? no, no, yo creo que ya tener una alternativa 100% mendocina para nosotros es un logro ahora, lógicamente eh, vamos a tratar de que sea competitiva eh, para eso vamos a hablar en todos los departamentos con cada uno de los mendocinos. Mendoza. Y hoy la catapulta, el lugar de arranque, la plataforma mejor dicho que catapulta, ¿en qué números está? No no, no, no tengo encuestas, no, no manejo y como decía recién en la mesa, según quién te las dice. Hay encuestadores del gobierno que lo ponen al gobierno en lugares que realmente, personalmente, caminando en la provincia, evidentemente, no está. Y hay otros encuestadores que también tienen su favoritismo. Uh -huh. eh, o sea, creo las yo, encuestadoras del además, gobierno inflan a Cambio Mendoza. Y al que las contrata normalmente. Está bien, pero usted dice, las encuestadoras del gobierno hoy están inflando sí, los números del total, oficialismo. Totalmente. ¿En cuánto? T totalmente. Eh, no, no, no lo podría dimensionar. Uh -huh. Pero evidentemente hay un desgaste del gobierno provincial, hay un desgaste de Alfredo Cornejo. Eh, ya van varios años en los cuales Mendoza ha retrocedido. Uh -huh. Estaba número 4 en el ranking nacional de provincia, hoy está número 14. Y esto se debe a datos objetivos que no son de las encuestas, que surgen de las mediciones del punto de vista económico, social, eh, de los servicios, el empleo, la capacidad de la industria instalada que está trabajando al 50%. Hay muchos datos que lo han tirado para abajo, Mendoza. Los sueldos, tan debajo de los de las provincias de alrededor. ¿Cuándo terminó de convencerlo a usted la idea de ir con Demarqui? Cuando él tomó la decisión de, de salir de cambio a Mendoza. O sea, en el mismo Porque momento en que ese... me dijo, me voy... Sí, Sí, sí, ahí me terminó de convencer. Yo vengo hablando con Omar hace bastante tiempo. Temas de gestión, hablamos del tema de la corte, cuando... Cornejo, a través de Suárez, quiso ampliar la corte primero y después quisieron eh, poner una ley para manejarla totalmente. Eso, eso es un poco amplio, manejarla totalmente. Sí, era un cambio de la sí. corte y de cómo se tomaban las causas que ingresan a la corte. Y nos vinieron con ese proyecto. Claro, entonces Manejarla totalmente es como medio picante. Sí, sí, es que no era es picante. lo que decía la ley en sí. Era picante. Uno ve lo que pasa hoy, Julián, en el Poder Judicial de Mendoza, donde han ingresado decenas de jueces o fiscales militantes del Partido Radical. Y realmente cuando firmamos Cambia Mendoza como fundadores en el 2015, nos quejábamos de eso del kirchnerismo, que metían en la justicia jueces militantes. Pero hoy en Mendoza, Cornejo está haciendo kirchnerismo a la mendocina, es lo que decimos nosotros, está metiendo jueces y fiscales constantemente que sus principales atributos es ser presidente de la Juventud Radical, dirigente radical, Lo dice ministro, por ejemplo por Daniela Torres, ministro, que es el tío que se está no tratando No quiero entrar hoy. en nombre. O sea, el presidente pero, de la Juventud Radical es eh, directamente a apuntar a eso. Bueno, pero ella es un ejemplo de una forma, de un formato, que es cooptar un poder del Estado que debe ser independiente por parte de un partido o por parte de una persona. Uh -huh. Eso es grave. Ahora, uno podría preguntarse si ustedes lo empiezan a señalar ahora que deciden irse del gobierno... O si es algo que aparecía antes, porque está bien, lo de la corte fue el año pasado. Sí. Pero ya Desde vi... ahí empezamos a hablar con De Marchi, eso es lo que le, le decía. Claro, septiembre, octubre del año pasado empezó sí. todo eso. Y ahí ya De Marchi había decidido que muy probablemente sería cambia cambio a Mendoza. Sí. Ahí empiezan los cuestionamientos, ¿por qué no, no antes? No, empezaron antes. Nosotros tuvimos eh, muchas difie... disidencias. Uh -huh. eh, la principal que tuvimos fue en diciembre del 19 cuando intentó modificar la ley 7722 el gobierno de Suárez, esa diferencia no fue privada, fue pública, la hicimos pública claro. y la discutimos de buena fe, de cara a todos los mendocinos. Después tuvimos diferencias con el tema de los proyectos nuestros en, en el plano docente, uh -huh. en donde no empezamos a, a compartir la política del gobierno con los docentes, que creo yo que realmente han sido despreciados por el gobierno de la provincia. La situación de la educación es muy grave. ¿Por qué despreció al a los docentes este gobierno? Porque no les, no les actualizó el sueldo, porque el tema del ITE en aula les ha funcionado eh, en forma perjudicial. Habían otros resortes para trabajar el tema del presentismo. ¿Pero realmente... ¿Usted fue, fue crítico del ITE en aula en su momento? Absolutamente, del ITE en aula, del sueldo docente, de la, de la jubilación. No lo recuerdo, sí, sí. fue 2016 eso. Tenemos una, un paquete de propuestas en el plano de la educación... Eh, que eh, planteamos hasta incluso el tema del de sistema previsional docente, claro, la jubilación ese, ese es uno docente, de sus grandes proyectos. En que, el, en en el cual Mendoza lamentablemente tiene un sistema distinto al de otras provincias y es perjudicial. Uh -huh. Transforma al docente mendocino en un docente de segunda comparándolo con un docente de Córdoba, Neuquén, de Buenos Aires que tienen beneficios realmente previsionales importantes. Acá Mendoza no se atreve a dar el paso para que nuestros docentes tengan ese respaldo. ¿no? Jorge, ¿va a ser candidato gobernador. Perdón, tomo un traguito de agua. Mirá, eh, nosotros hoy hemos constituido el frente. Hoy sabemos quiénes somos los que estamos en el frente. Podemos discutir entre los partidos, eh, mañana ya empiezan las, las reuniones, las propuestas, y de ahí en más, lo ideal es conseguir una lista integrada. Sería okay. lo integral para que el frente esté homogéneo claro. y esté integrado en todos lados. Ahora... Eh, Hemos dejado el mecanismo de las pasos con el sistema DON uh -huh. establecido en el frente por cualquier eventualidad que se pueda producir una PASO, uh -huh. lógicamente dentro del mismo frente, para no dividir las fuerzas respecto de eh, pararnos frente al gobierno. ¿no? Claro, entonces ha quedado establecido como un mecanismo sí. propio del frente. Es un, meca un mecanismo que puede liberar cualquier tipo de conflicto interno de uh -huh. forma democrática en una PASO. Ahora, la idea de, de la integración me parece que debe ser la principal. Uh -huh. Si se logra esa, me parece que tenemos que ir por ahí. Me parece interesante eso porque no todos los frentes lo tienen, eso es algo que se decide internamente. ¿Quién propuso tener el Eso sistema? fue por consenso. Uh -huh. Fue por consenso en donde todos, eh, justamente con lo que había pasado en otros partidos, donde se establece un régimen de minorías muy leoninos para alcanzar, claro. para que tengan participación todos uh -huh. los espacios, porque sin desmerecer a ninguno, pero hay espacios más grandes, otros más chicos, otros espacios que tienen sus particularidades para que todos puedan ser parte, establecimos el, el sistema Don y quedó consagrado. Sobre ese mecanismo interno se ha dicho mucho que Omar de Marqui no quiere ir a una PASO. Lo han marcado, por ejemplo, referentes del Partido Verde, que ayer decidieron bajarse, nunca estuvieron formalmente subidos, claro. pero sí nos confiaban a nosotros, hemos tenido conversaciones. Entre otras cosas, porque supuestamente Omar de Marqui no quería ir a una paso y ellos tienen un precandidato de gobernador que es y seguirá siendo Mario Vadillo. ¿Eso es así? ¿Omar les ha dicho soy yo en una lista única? Yo no participé de esas reuniones con el Partido Verde en forma institucional. ¿no? Sí he hablado con algunos dirigentes del Partido Verde, a quienes los considero, y los respeto mucho y tengo incluso afecto con ellos. Eh, pero no participé de esas reuniones. Está bien, está bien. No me extrañó, Julián, de que no participen del Frente. Porque con el antecedente lo que pasó en San Carlos, que tampoco participaron del frente, ya había un antecedente de que hablaba de que ellos iban a, a tener su propio, su propio candidato y demás. O sea que yo eh, siempre eh, pensé que iba a pasar lo mismo a nivel provincial, incluso se los decía a ellos cuando ocasionalmente me los encontraba. Eh, y bueno, y resultó así. Está bien, pero me gambetió, no sé si queriendo, o porque yo le hice una pregunta doble. De Marqui ¿es cierto que no quiere ir a una PASO contra nadie? No, no, él eh, lógicamente que es de la idea de, de obtener una integración eh, en toda la provincia, pero en ningún momento, desde el momento que ha firmado el tema del de sistema DON para las pasos uh -huh. o sea, siempre está el sistema de, de solucionar conflictos, no que espero que no los tengamos, que uh -huh. podamos... Eh, ...obtener una lista integrada. Ahora, ¿no? hay nombres muy fuertes en este espacio... ...el suyo es uno de ellos. Bueno, muchas gracias. Eh, ¿No imagina que sería bueno que haya una interna... Sí. ...para la gobernación? ¿Le gustaría o no le gustaría que haya una interna... Si eso fortalece el frente, eh, Julián, eh, me parece que sí. Si eso fortalece el frente, eh, me parece que es bueno. ¿No está descartada esa pasión? No, no, eso. no, para nada. para nada. ¿Y no está descartado eh, que usted sea el otro lógicamente, candidato? Lógicamente, ahora viendo a todos los integrantes ya definidos, porque recién ahí estaba Pablo en el móvil diciendo que quiénes lo integran y demás, ahora ya teniendo la definición de quiénes somos, bueno, eh, es el momento de discutir acerca de las plataformas, de los de los candidatos bueno, entonces, y demás no Están los nombres, supongamos sí. que es, es mañana sí, y es esa mañana. discusión, sí. yo estoy acá en la mesa y soy Omar Demarque, sí. usted es Difonso sí, Y ¿Qué? la mesa dice, mira, acá es, es oportuno que tengamos una paso para uh -huh. abrir más, para movilizar más gente y demás, y bueno, eh, si hay que dar la paso, creo que hay que darla ¿Y usted estaría en, en condiciones o con intenciones de ser esa contrapartida, de ser el, el rival de Omar Demarque en un interna? No como rival, porque de, de hecho nos hemos propuesto establecer una, una nueva alternativa para los mendocinos, mm. sino para, si eso contribuye a fortalecer el frente, por supuesto... Bueno, que Yo sería... veo eso, ser adversarios sí. en la PASO, ¿no? Sí, sí, sí, sí, por supuesto, dar? sí, por supuesto que se pueda. ¿Y ser sí, el candidato sí. a, a vicegobernador de él? Bueno, eso lo, eh, si en la mesa y la, los que constituyen el frente llegan a esa... Eh, ...digamos, para uno sería una altísima responsabilidad y un altísimo orgullo... Uh -huh. ...por supuesto que lo sería, sí. O sea, sería un altísimo orgullo ser el vicegobernador sí. de Demarque. Sí, o, o ir una paso también, uh -huh. sí, sí. Eh, me cuesta creer que a estas alturas no se haya hablado de cómo se van a integrar en esos lugares... ...porque Omar quiere ser gobernador, de hecho en gran medida es por lo cual hizo todo esto y otros tendrán sus aspiraciones también en las en, en las intendencias en pasa las lo intendencias. mismo hemos hablado mucho el tema de departamento por departamento y la verdad que hay gente provenientes de fuerzas políticas hay gente independiente que ha dicho no solo este año quiero presentar una propuesta uh -huh. quiero ser eh, protagonista quiero poner uh -huh. mi nombre quiero poner eh, en la campaña o sea que van a ser candidatos gente que no proviene de la política en varios departamentos qué candidato nos puede ir y anticipando no, eh, cuando lo confirmen se los digo, pero, pero les puedo asegurar que van a ver de eso. ¿eh? Eh, ya sabemos que Morillas en San Carlos, por supuesto. Sí, es médico pediatra. Sí, por supuesto. Y músico, ¿no? Eh, ex enano verde. Ex verde. Tienen internas en Maipú, porque tienen dos candidatos. Por lo menos el frente, hasta como lo conocíamos hasta hoy, ahora ha cambiado, ¿no es cierto? Eh, ¿A qué el frente te referís? El frente que, del que estamos hablando, el de los libertarios, con el PD. Sí, PLD. ellos están participando, ellos están como, participando sí, de otra sí, manera. Sí. No Bien. está el frente hoy provincial. No es el mismo. Están participando ellos. Pero sí. están todos los partidos sí. que hoy están adentro de su sí. frente. Sí. sí, tengo entendido que tienen eh, dos candidatos. Sí. Bien, y en los otros que aparecen empresarios. Aparecen empresarios, aparecen deportistas, ¿Un deportista? aparecen profesionales. Sí. ¿Dónde? Sí, no te lo puedo decir ahora. Eh, ¿Gran Mendoza? Sí, porque o... le, hemos, le, le hemos hecho algún planteo de que se involucre más, pues nos está dando una mano en varias propuestas. Ajá. y futbolista? Le estamos diciendo, no exactamente futbolista, pero si ya te digo el yo deporte no, lo vas a sacar. Ok. Eh, que nos dé una, una mano participando también, Pues tiene muchas ganas, está muy activo. Mm. Sí, vamos Jorge, ahí voy, yo sé que lo van a preguntar eso. Eh, ¿Se han sentado a hablar de minería? Esto es un tema muy serio. Se ha sí. hablado en la campaña y sabemos cuál es su postura respecto a la minería metalífera. Sí. ¿Se han sentado en este frente a discutir qué vamos a hacer y qué vamos a decir sobre la minería? Nosotros en el tema de minería tenemos una postura histórica y que es irrenunciable, que es el cuidado del agua y la defensa de la ley 7722. Lo sí. que hemos hablado con los principales eh, referentes, me refiero a Omar, eh, hemos hablado puntualmente que se puede hacer minería respetando la ley 7722, sin necesidad de modificar la ley 7722 como intentó hacer Suárez. Bien, o sea no están de acuerdo con tocar la ley para nada. Para nada. En ningún momento. Para nada. Eh, y qué opina de que de Marqui, compañero ahora de usted, haya dicho eso es solamente un número, como bien señaló No, pero ahora. no sé en qué contexto lo dijo. Yo creo que sí hay una intención del gobierno de, de focalizar y subrayar algún tipo de diferencias en uh -huh. este frente por ese lado. Y la verdad es que quien fue, quien intentó modificar la ley claramente fue el gobierno actual y uh -huh. hoy está intentando instalar una discusión en ese punto para que no se hable de la inseguridad, para que no se hable de los sueldos. para Pero usted no era habla... parte de ese gobierno. Sí, pero me peleé con ellos justamente por eso. Sí, bueno, pero permaneció con ellos hasta hoy. Porque vino la pandemia, vino uh -huh. la pandemia. Pasó lo de la 77-22 y a los meses vino la pandemia. Y ahí creo que responsablemente decidimos ayudar en lo que fue la emergencia sanitaria, la emergencia económica, presupuesto, rollover. Todas las herramientas que necesitaba el gobierno, nosotros se las dimos. Y lamentablemente lo que ha fallado es la gestión. ¿Y qué pasa si vuelve a ocurrir? Si usted es parte de una coalición que otra vez quiere tocar la 7, 722... Sea en la forma que sea que no. la modifique, porque por ejemplo puede haber una ley de zonificación, puede haber una ley que, o mejor dicho, algo que cambie una sustancia en particular. Yo creo, pasaría Julián, que caso? acá lo que hay que hacer es no, eh, no transformar este tema en, un, eh, en, una, en una guerra. Acá hay que hacer, eh, lógicamente, que se puede desempeñar una actividad pero tiene que ser con controles. ¿Qué es lo que establece la ley 7722? Y quedó clara la demostración de que hay proyectos que pueden avanzar en el marco de la 7722. Seguro, Seguro que, que ese es, es el camino, y los organismos de control tienen que adecuarse a lo que establece la ley 7722 y adecuándonos y respaldándonos en esa ley no vamos a tener conflicto. Eh, o sea, no hay no sola ni el más mínimo cambio. No, que alguien diga, no, esta no. sustancia la podríamos ver si la sacamos. No, no, y si, y si eso ocurre, artículo... usted conoce cuál, cuál es mi posición y toda la gente la, la conoce también. Eh, no última, estoy contento este de sentido. Eh, nos dicen que hay gente de San Carlos que ya le ha pedido, ambientalistas que ya le han pedido reuniones para ver cuál va a ser la postura sí, de nuevo frente. Me parece ¿Se bien, a dar? se va a dar lógicamente. Sí, ¿Pero es y verdad? Es más, ¿Le hablaron para esto? Sí, sí, no solo de San Carlos, de la asamblea de Guaymallén también uh -huh. y de la asamblea de Maipú. ¿Y, ¿Y cuándo se va a juntar con ellos? Me voy a juntar esta semana. Uh -huh. eh, no nos hemos juntado ayer o el día de hoy porque hemos tenido este tema de la presentación, pero uh -huh. nos vamos a juntar a conversar. Eh, los conozco, los conozco y los respeto. Bien. Y, les ha dado y muchos, y muchos no, no me han acompañado electoralmente en otras oportunidades. Uh -huh. Tienen eh, participación política en otros espacios y los respeto mucho. Pero no, hemos estado juntos en este tema. Si ganan, ¿qué va a hacer este gobierno con la plata de portezuelo del Viento, por ejemplo? Yo creo que acá tienen que darle una gran participación a los mendocinos y Mendoza tiene que generar empleo. Un, uh, todo lo que le está faltando. No puede ser que tengamos 1.100 millones asignados y las cuotas estén girando eh, mensual o cada 45 ¿Trimestral? días, Bien. trimestral y no cada 90 días y no le, no la hayan implementado, o sea, ¿Pero de quién eh, es culpa? realmente yo creo que ha habido una mala gestión del gobierno. ¿En qué sentido? Es, es, en no sentarse a dar una resolución a este tema. Este tema tendría que estar resuelto. Tenemos la plata depositada y tenemos un desempleo que es galopante. Más grande el promedio de desempleo de Mendoza del que tiene el conurbano bonaerense o el que tiene el ritmo, el medio la media del país. ¿O se usaría esa plata para...? Generar empleo, sin duda. ¿De qué manera? En distintas eh, alternativas, pero eso tiene que usarse para generar empleo y que quede infraestructura Mendoza. Ahora... Mendoza tiene eh, eh, ha caído mucho. Sí, en... pero vamos a un, a un punto más técnico. Esa plata no se puede hoy por hoy usar para otra cosa que no sean obras hídricas de generación hidroeléctrica. Es de hecho el gran corsé que tiene este gobierno provincial. Y usted nos dice, lo gestionaron mal. ¿Qué hicieron mal? Yo creo que no se, hicieron mal no sentarse con el gobierno nacional a resolver primero el tema porto Pero ellos dicen que el gobierno nacional le decía, mirá, bueno, no me voy es que, a sentar Bueno, es vos. que tomaron una postura de victimización, de decir, no, no nos quieren, no nos dan nada, no hacemos nada, y en los mendocinos al medio no conseguían nada. Hay otros gobiernos, incluso del gobierno radical, que se han plantado frente al gobierno nacional, como el doctor Yaver en su momento, o el mismo licenciado Bordón, en la época de él, que se plantaba ante Menem. Uh -huh. Negociaba, acordaba y hacían las cosas. Hoy en día, ni una cosa ni la otra. Lamentablemente, para mí fue una gran desilusión el gobierno de Rodolfo Suárez. O sea, se victimizaron y terminaron de alguna manera rifándose muchos de los beneficios que hubiera tenido usar esa plata. Totalmente, uh -huh. totalmente. Bueno, aparte, recordemos que esa plata está ahí quieta, no está invertida en nada, se está depreciando con la inflación y la, en dólares. Y la desocupación es, es la más alta en muchísimos años. Uh -huh. Eso no, no, no se puede entender. Eso es mala gestión, lamentablemente. ¿Lo habló alguna vez con Suárez o con Cornejo? con Cornejo no lo he hablado porque bueno, él no estaba en la provincia, eh, lo hablé con Suárez en su momento cuando se planteó la discusión de la 7722, pero bueno, ¿Qué él tenía que ver Porteño con la 77. Él tenía, él tenía no, no, en cuanto al empleo, la generación de ah, empleo. Ah, no, no, yo decía lo de la plata, eh, lo de yo, ustedes. A ver, tenés el 50% de la capacidad instalada de la industria trabajando, eso por qué uh -huh. lo que no lo viste, eso hacer los caminos rurales son intransitables, Vialidad Provincial los ha abandonado, no pueden sacar la producción, los productores. Dos cortitas y, y sí. voy a la, a la mesa con las chicas. ¿Usted se lleva mejor con Suárez o con Cornejo? No, con ninguno de los dos ahora. La verdad que con Cornejo eh, nunca tuvimos eh, amistad, digamos. Siempre llegamos a compartir un espacio político, pero no teníamos amistad. A Suárez lo conocía de un tiempo anterior, desde la consulta en San Carlos. Y tenía más expectativas con el de tener un buen trato y que hiciera un buen gobierno. Porque lo conocía de antes, desde el lado de, de, del pueblo, ¿no? Uh -huh. Y lamentablemente no... Fue una, una desilusión. Decepcionó. Sí, fue una desilusión. Suárez lo desilusionó como gobernante. Sí, sí, sí, totalmente. Fuerte. Y después despreció al pueblo de San Carlos, ¿no? No ha ido nunca. Una vez creo que ha ido, en cuatro años. ¿Una sola y vez? al intendente al intendente Escanio no, no le apoyó con obras... Eh, realmente después de lo que pasó de la 77-22 le echó la culpa sí. prácticamente cuando era una, una movida sentida por el pueblo. ¿no? Última y, voy, y vamos con las chicas que tienen mucho para preguntarle. Este Frente Nuevo que se ha armado y del cual usted es parte podría tener tres candidatos a la presidencia porque si aparecen los libertarios bancando a mi ley, tenés uno. Sí. Aparece un masista como Jorge Difonso bancando quizás a Sergio Massa, posible candidato a la presidencia y Omar de Marqui no ha soltado su vínculo con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Es normal que un frente tenga tres candidatos de tres espacios distintos, ni siquiera de una paso a la presidencia? Lo primero que hablamos cuando nos sentamos a constituir el frente es que este es un frente mendocino. Podemos tener una visión distinta eh, a nivel eh, nacional y demás, pero la agenda de Mendoza tiene que ser priorizada a lo de la nación. Y en ese punto nos hemos eh, parado firme y así va a ser, ¿no? O sea, puede haber una Tenemos pequeña que convivir. guerrita ahí de es quién más, quiera la Hay y gente quiera y quiera del masa. PJ, hay gente dirigentes importantes uh -huh. del radicalismo que están participando, gente del PD y los libertarios que están trabajando con, con mi ley. Y bueno, eso será en la elección nacional, que los mendocinos elijan el presidente, pero hoy van a tener que elegir gobernador. Yo no me imagino a los libertarios en un acto en Mendoza de masa. No, ni en de, absoluto, de yo tampoco. ¿A usted no, no va a ir tampoco. un acto de mi no voy a ir a los actos nacionales. Vamos no, pero a estar trabajando... si, viene, si viene Sergio Massa, que aparte, ha perdido a alguien no, no, cercano a ver, usted. Jul eh, está bueno la pregunta, Julián. Con Sergio Massa tengo un, lo conozco, tengo buena relación, pero políticamente está claro que él está en el frente de todos, el ministro uh -huh. de Economía de la Nación, y yo estoy, me interesa el tema de Mendoza, no estoy uh -huh. en el frente de todos, sino uh -huh. estarían trabajando en el PJ, Bien. cosa que no, no fue así desde que él eh, volvió al PJ, ¿no? Bien, y perdón, me copé con esto. ¿Le gustaría un vile presidente? Yo creo que muchos muchos mendocinos y muchos argentinos lo están pensando. No te extrañe. ¿Le no gustaría te extrañe que, que alguien con esas ideas llegue a la presidencia? Va a llegar el que el que llegue. ¿sabes qué me gustaría? Pero me ¿Sabe? Te lo voy a contestar. Me gustaría que el que llegue tenga respaldo de la gente y los demás lo ayuden. Pero le gustaría... Que no le pongan palo a la rueda. Pero le gustaría alguien con esas ideas en la Casa Rosada. La verdad que sí. no sé. Bien. No sé, lo va a resolver los argentinos. Y creo que hay muchos que están empezando en votarlo. Rosana Villegas, Agustina Fiadino. Jorge, ¿por qué cree que no pudieron finalmente cerrar con el partido justicialista? O con al menos una parte del partido justicialista. Porque nos consta que hubo reuniones, que hubo acercamientos. La semana pasada se habló muy fuerte de la posibilidad de que un posible compañero de fórmula de Omar de Marchi fuera un peronista, pero finalmente no termina sucediendo. Eh, creo que el. Eh... No me quiero eh, miscuir en los problemas de otros partidos, ¿no? pero creo que el PJ se tiene que dar su discusión, hacer su análisis y, y, y plantar sus, eh, sus candidatos con sus propuestas, eh, pero sí, no, no le niego de que van a haber muchos justicialistas ayudando eh, la unión mendocina que hemos hecho hoy. Bueno, hay muchos que hablan en, en obviamente que no, no lo salen a decir públicamente. Pero sí hablan de cierta militancia apoyando el frente de ustedes y no tal vez el frente elegí. ¿A ustedes también les ha llegado esa versión? Sí. ¿Y les consta sí, que eso va a lo dicen, nos lo dicen en los departamentos. Mucha gente, pero no solo del justicialismo, nos dice, mirá, yo no voy a dejar de ser justicialista, pero en esta elección los voy a votar ustedes uh -huh. porque quiero cambiar. Y sé que ustedes pueden hacer el cambio que no va a poder hacer el PJ. Lo que no, es, lo que no implica estrictamente una militancia, pero sí acompañarlos con el, con voto, el voto en la PASO. Sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Eso sí lo he escuchado. Ahora, Jorge, ¿creen que eso será un, un voto útil? Digo, pensando en esta, en esta conjunción, por no decirlo todavía este, mezcla quizá de tantos referentes y de distintos partidos, ¿creen que ustedes pueden llegar a captar ese voto útil, supongamos, de alguien, de un peronista que no se siente representado por los candidatos que conocemos hasta hoy y por algún eh, desencantado de Cambia Mendoza, del radicalismo? ¿Los votaría ustedes sí, ese voto útil? Sí, yo creo que se puede dar eso. Que puede evaluar eh, el, el voto útil, se ha dado en otras elecciones y ha funcionado cuando el ciudadano elige, porque en realidad opta entre las opciones que tiene. Uh -huh. Y dentro de las opciones que tiene, opta por una eh, y define, creo que muchos teniendo esa, esa visión del voto útil, lo del voto. Eh, creo que el voto partidario, el voto. La gente no vota ya partidos. Vota personas, vota eh, ideas, eh, no vota no un, un partido uh -huh. como era antes, ¿no? Pero bueno, en el, en el frente, este nuevo frente, hay muchas ideas que confluyen, digamos. Sí, no decirlo, pero hay una que antes. es el factor común. ¿Cuál? Sí, priorizar Mendoza, Mendoza. Ya, Mendoza. Ya, ya, ya lo, ya, ya, claramente Mendoci. ese va a ser el eslogan, le preguntaba también porque eh, veíamos que en, ese lar en esa larga lista de partidos y, y expresiones, agrupaciones políticas, aparece un UCR futuro con Jorge Palero, y usted decía recién, hay muchos radicales que van sí. a... ¿Quién más, por ejemplo? ¿Qué, ¿Qué otro bueno, radical hay, de nombre puede haberse sumado a Hay afiliados a y, y dirigentes radicales en varios departamentos que nos van a acompañar. Le pregunto porque también trascendió en algún momento que ustedes tenían eh, reuniones o algún sector de ustedes del frente tenía reuniones, por ejemplo, con el intendente de acá de Las Heras, con Daniel Orozco. ¿Hubo alguna chance de que eso se pudiera sumar o no? Mira, a Daniel Orozco lo conozco, hemos sido intendente juntos un periodo, ha sido uno de los mejores intendentes que creo que ha tenido Las Heras. Y ha sido víctima de la interna de radicalismo que fueron y le complicaron el gobierno. Realmente es mi, es mi posición, uh -huh. mi, mi visión desde lo personal. ¿Pero te cree que Uno de mintieron? los mejores intendentes de la acera, que el, su mismo partido fue a complicarle la gestión. Eh, valoro la gestión de Orozco. No sé qué va a ser en lo político, pero valoro la gestión de Orozco. Pero qué fuerte uh -huh. eso. El, el propio radicalismo le se metió a minarle. El propio radicalismo le ha complicado la gestión. Pero cómo, Venía muy qué, bien ejemplo? y últimamente con todo el ruido eh, me parece que ahí es donde se ha. Haga... Porque en definitiva los que los que son los que intentaron ser candidatos ahora entendemos que siguen dos en carrera. Este formaban parte del mismo gabinete de Daniel Orozco. Del mismo equipo. Claro, pero eh, por líneas provinciales que uno uh -huh. respondía a un sector, otro a otro. Usted dice que la cúpula del radicalismo Yo se fue metiendo en esa tener, interna. Estos son los momentos en donde tenés que discutir los frentes y lo demás. Este momento, porque uh -huh. tenés las fechas estipuladas y uh -huh. después vendrá la discusión por los candidatos. Pero pasado esto, los que están en gestión tienen que gestionar. Claro. Y cuando se mete la política a la gestión. El que paga los platos rotos es la gente. Sí, uh -huh. A mí me da más error de Orozco que error de los demás. Si usted dice que tiene, en este momento tiene que gestionar... Yo viéndolo lo veía que venía muy bien, un muy buen intendente, uno de los mejores, pero me dio la impresión de que el mismo partido lo complicó. Uh -huh. ¿Y hubo lo, reuniones? Lo hablo con ex... total... No, por supuesto. No sí, he hablado en lo político una con él. Rosana, sí, una Rosana le preguntaba por encuentros. ¿Hubo reuniones con Orozco? No, no, en lo político no. Sí, desde, desde, la, desde el afecto, desde la amistad... Eh, pero no eh, en este en no este, en el marco de no, por, no, no, vayamos juntos con no, no, no sé por este cómo lado. estará su situación en lo político sí eh, subrayo esto que les dije recién eh, bueno yo le hago las últimas mías no sé si las chicas quieren cerrar, yo le hago dos cortitas eh, se partió el bloque PRO en la legislatura, en senadores en diputados en teoría por ahora no habrá que ver qué pasa más adelante si en diputados se rompiera podría haber un nuevo bloque con esa gente del PRO que le responde a Omar De Marqui ¿Y usted, por ejemplo? Puede ser. ¿Se ha hablado? Puede ser. no lo hemos hablado. No lo hemos hablado, no Quizás lo va a ser materia de diálogo a partir de mañana, uh -huh. pero eso no está hablado. De todas formas, los bloques eh, y la, la idea en la legislatura es que cuando tengamos un, un proyecto que sea necesario, lo vamos a acompañar, pero vamos a marcar todo esto que estamos viendo en, eh, claro. en el, que Mendoza necesita cambiar. Le, le abre sí. la puerta a que ese bloque se hable. Sí, sí, sí, puede ser. No, sí. sería clave eso que está marcando Julián, porque cuando el interbloque inter Cambia Mendoza se parte y la gente del PRO se va por un lado y si usted se suma o su sector de Unión Popular se sumara a la gente del PRO, el número es distinto y pueden incluso este, bochar algunos proyectos que también pueda llevar adelante el oficialismo, el gobierno. Lo hicimos con la reforma de la corte sin pertenecer a un interbloque y demás. Bien. Lo hicimos con un trabajo en conjunto que hicimos ese trabajo claro. con Demarchi. Usted estaba y, en esa comisión. Exactamente, claro. soy presidente de esa comisión y lo trabajamos con, con De Marchi y sus asesores y salió bien. Última. Una muy cortita. Sí, sí, sí. Eh, dice Guillermo Lizalda en Twitter Respeto a Jorge Difonso, sería importante que dé nombres de qué peronistas lo acompañan. O usted nombró recién peronistas. Es buen, eh, Guillermo es un muy buen elemento. Y o o sea, lo respeto mucho, está lo dentro, respeto está, mucho. ¿Pero está dentro de, de, del, eh, del, del frente de ustedes? No, no, el, no, porque no ha firmado como partido nada, pero lo respeto mucho como dirigente. Le, el, le mando el, un saludo el, grande y seguramente lo vamos a ver en estos días. Caramba, cambio, intercambio sí. de elogios. Sí. Sí. No, seguramente ay, ay, ay, lo vamos a ver en estos días. Si sí, lo seguramente claro. lo vamos a ver. Conoce mucho, es un, además de la parte técnica, una persona muy formada. Pero él le preguntaba en Twitter qué otros peronistas ya están adentro. Eh, no, no, yo he dicho dirigentes, no no, he no dicho partidos, sí, ni ajá. nada. ¿no? Los partidos que están son los que figuran ahí. Ay, usted no estaba ¿tú? con uno que estaba a punto de cerrar o no cerrar del sur, AUS. Este, Proyecto Sur, sí. Proyecto, terminó cerrando Proyecto Sur, no sé si tiene ese dato, no, que es el no un partido tengo... justamente del sur provincial, eh, ha llegado los Félix, sí, no, no necesariamente de, de Mirio Mar este pero estaba ahí al menos con el Frente Elegir no afirmaron no sé si finalmente no, terminaron no tengo conocimiento Bien. eso nos lo va a contestar Gerardi entonces en un ratito eh, Jorge Andrés Difonso gracias Julián. por haber venido muchas gracias a ustedes buenas noches si pudiera llevarse a uno de Cambia Mendoza que le quedó dentro y dice me lo quiero traer conmigo ¿cuál sería? de Cambia Mendoza no sé me agarrá frío no sé ¿ningún nombre? Eh, no, no sé bueno que diga este hubiera sido valioso para traérselo no, hay varios Nada, bien. No, no me va a nombrar uno solo. Pero hay, los que han conducido, evidentemente no.